Saludos, soy Israel Panger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo extraer un, el texto de una imagen Como pueden ver este texto se ve un poco borroso, no se ven, no tienen una muy buena calidad Pero igual lo vamos a hacer, en, al final de este video les dejo, les saldrá un videito y también, solo al final de este video De cómo instalar el, el programita que vamos a usar aquí, es un programa muy sencillo y fácil de usar Lo único que vamos a hacer es abrirlo y vamos a arrastrar la imagen aquí o las imágenes que ustedes tengan y listo, el programa se instala como alrededor de, de, de un minuto vamos a dar clic aquí, luego clic en OK de 1 a 2 minutos una vez hecho yo más a dar clic aquí en esta opción luego clic derecho, seleccionar todo, luego clic copiar texto y esto lo podemos cerrar entonces vamos a abrir Word para vamos a abrir Word para poner el texto aquí y como pueden ver ya lo hemos puesto aquí sin ningún inconveniente. Entonces aquí ustedes ya lo pueden poner más grandes. Y así, esto ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y no olviden que la instalación del programa se la dejo al final. Les va a salir un cuadrito aquí. Ya terminando el video. Y hasta la próxima. Chao, chao.